MC Developer Duble A en el por los opuestos mejores temas salen de un corazón roto Dijiste que me amabas mientras pensabas en otro Siempre lo di todo y siempre he dicho que te amaba Y tú por la espalda me clavabas una daga. Llévate mi risa al momento de cruzar la puerta Ya no hay motivo a sonreír si no estás cerca Te llevaste todo hasta mi último aliento También gran parte de todos mis pensamientos Tres de la mañana parezco un fantasma Escribo con sangre cada uno de las palabras, mi pluma pesa al momento de escribir venganza pero no lo haré, prefiero tener limpia el alma, y ahora estoy escribiendo en mi hoguera pensando en cuando nos besamos en la primavera, caían los frutos sobre la vereda y comí ese fruto prohibido con tal que no te mueras eres la mujer que pensé que no tendría, y muchas razones la que yo tenía aun teniendo ojos pude ver que no veía, tú eras de Oro, pero tu amor no me valía Veo tu cara en cada gota de mi trago Viviendo el duelo de un amor impago Pienso en que no valoro mi corazón Pasan los segundos y fui tu segunda opción cada día me vuelvo más bipolar Una parte quiere vivir, la otra me quiere matar Estoy rezando a ver si me escucha Dios Pido que venga la muerte y me arrastre con su voz ¿La culpa la tienes tú o la tengo yo? Que las parejas sin problema no es culpa de los dos Al escribirte capaz que sea una tontería Quizás masoquista por escribir con agonía Triste mi anestesia con el pasar de los días Gracias a ti no siento el dolor ni la alegría, no necesito un electrocardiograma siempre supe que tu amor fue un holograma, y es que veo nuestra historia como un cuento de asterix, siempre supimos que no era un final feliz en el cuento que más pronto quiero acabar, dormiré y soñaré que no quiero despertar eres la mujer que pensé que no tendría y muchas razones la que yo tenía Aún teniendo ojos pude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 ya, yeah, ya. Yeah.